Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra serie de foros virtuales, donde compartimos recursos con la comunidad y las familias del programa de ahorro para la universidad, o como decimos en inglés, el Save for College Program. Como muchos de ustedes ya saben, el programa de ahorro para la universidad brinda a las familias, escuelas, comunidades una manera de trabajar juntos para ahorrar para el futuro de sus hijos. Hoy, hay más de 13,000 estudiantes que ya tienen cuentas de beca NYC en el Distrito Escolar 30, lo que significa que ya tienen fondos para su futuro educativo. Mi nombre es Jackie Matos y soy la gerente de proyectos aquí en NYC Kids Rise y quiero dar la bienvenida a los panelistas para esta conversación. Primero, eh, le quiero dar la bienvenida al Dr. Policar. Es el jefe de enfermedades infecciosas en Elmhurst Hospital. Y del Departamento de Salud y Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, tenemos a María Ángela Soto, quien es la Directora de Promoción de Salud Comunitaria, y Jasmine Gutiérrez, que es la Coordinadora de Recursos en Respuesta y líder de reuniones comunitarias. Gracias a todos por estar aquí para esta conversación y este tema que es tan importante. Pero antes de comenzar la conversación, queremos también dar la bienvenida al concejal Francisco Moya, que representa el Distrito 21 en Queens, que incluye las comunidades más afectadas por COVID-19. Durante la pandemia, el concejal ha trabajado para traer recursos a las áreas más afectadas y para todos en la ciudad de Nueva York, desde mascarillas para Elmhurst Hospital y la comunidad, acceso a más sitios de pruebas móviles y asegurando que hayan más vacunas para esta parte de Queens. También ha trabajado mano a mano con Elmhurst Hospital y el Departamento de Salud para informar a nuestra comunidad a través de varios foros virtuales como este, en esta noche. O sea que muchas gracias, concejal y, y bienvenido. Gracias, Jackie. Buenas noches, como siempre. Eh, gracias a todo lo que estás haciendo, a todos también del equipo de New York City Kids Rise. Uh, el trabajo increíble que ustedes hacen. Uh, yo he visto en primera mano como ustedes están trabajando para ayudar a nuestras familias, uh, especialmente en el Distrito 30, donde vemos la necesidad de programas como New York City Kids Rise, uh, algo que de verdad, eh, desde el inicio que yo vi este programa, eh, es, siempre he sido uh, muy afán a lo que se está haciendo aquí y gracias por uh, tener esta reunión, este foro, Uh, tan importante. Uh, a doctor Policar, un gusto en verle. Gracias por todo lo que usted está haciendo uh, para nuestra comunidad, uh, a todos de Elmhurst Hospital. Uh, ustedes saben eh, cómo les quiero y, y la afinidad que yo tengo a ese hospital, uh, porque como yo siempre digo, nací en Elmhurst Hospital, trabajé en Elmhurst Hospital y represento el hospital y sabiendo el impacto que esta pandemia tuvo uh, en nuestra comunidad, pero también en el hospital, uh, es la razón que yo lucho todos los días para asegurarnos que nosotros podemos traer los recursos necesarios para uh, que nuestra comunidad nunca tenga que sufrir uh, en la manera que hemos sufrido durante este año tan duro. Um, foros como esto también es tan importante porque uh, tenemos a los expertos y también a las personas que están uh, tratando de ayudarnos eh, Ángela Soto, ¿cómo estás? Eh, un gusto en verte a través, un placer. Ya, esto creo que es eh, cuántos foros que hemos hecho juntos, ¿no? Um, es ya dentro de familia. Uh, también a Jasmine Gutiérrez, un placer uh, siempre estar aquí juntos dando la información tan importante para nosotros, pero para la comunidad que está uh, ahora viendo este, este, este foro. Sumamente importante que ustedes pregunten. Que, que den las preguntas que, que tengan. Si tienen inquietudes um, eh, de la vacuna, si tienen preguntas. Este es el momento de, de, de hacer esas preguntas. Eh, nosotros hemos visto el efecto que hemos tenido uh, cuando traemos eh, los mobile testing vans a la comunidad. Eh, hemos traído esos recursos desde diciembre, aquí en Corona especialmente. Eh, tenemos los testing vans, uh, siquiera uh, dos a tres testing vans en el, los vecindarios de Corona y East Elmhurst cada semana, donde pueden hacerse las pruebas uh, de, de covid sumamente importante, pero también trabajando con, con uh, el Departamento de Salud, eh, con el alcalde, trayendo las vacunas directamente aquí a nuestra comunidad, que ha sido tan impactada. Lo que estamos viendo es que los números ahora de las personas que han recibido las vacunas, aunque está bajo, estamos subiendo ya en el porcentaje de personas que han recibido uh, el, el primer dosage de, de la vacuna. Tenemos que seguir adelante en luchando para que eh, las prioridades de, que van a dar de vacunas sean en los eh, uh, códigos postales de las comunidades más afectadas, de Corona, de East Elmhurst, de Jackson Heights, en sectores así, para que den ese acceso a nuestra comunidad, especialmente la comunidad inmigrante, porque eh, también nosotros queremos que ustedes, eh, no les van a pedir uh, su información que eh, si están documentados eh, segundo, no les cobran por, por la vacuna. Um, es importante que ustedes tienen que saber eso, que aunque no tenga seguro médico, usted puede ir a recibir la vacuna. Ahora están abriendo uh, muchas categorías para las personas que puedan uh, uh, uh, tener acceso a eso. Entonces, tenemos varios locales. La semana pasada hicimos en St. Leo's y también en Our Lady of Sorrows, en Corona. Uh, más de mil vacunas se, se estaban dando en esos uh, pop-up sites. Pero tenemos que seguir adelante haciendo todo lo que hemos estado haciendo desde el inicio, ¿no? Practicando eh, la distancia social, uh, usando nuestras mascarillas, lavándonos las manos, usando los hand sanitizers, protegiéndonos en, en, en eventos cuando nosotros sabemos que eh, queremos estar con, con uh, nuestra familia y todo eso, pero con, eh, si nosotros eh, cogemos esas precauciones, hacemos lo que se está uh, pidiendo de los expertos, de los doctores, um, eh, nosotros vamos a poder salir de esto en una manera uh, muy positiva. Entonces, me agrada mucho de estar aquí con ustedes. Si necesitan asistencia, si necesitan cualquier ayuda, mi oficina está aquí para ayudar. Uh, el número es el 718 651 a 19, 17, estamos aquí a las órdenes. Les agradezco por el tiempo que me han dado para uh, hablar con todos ustedes, pero ahora les dejo con la gente que son los expertos y que les van a ayudar uh, en esto. Gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga y que todas sus familias estén uh, seguras. Gracias. Muchísimas gracias, concejal, y muchísimas gracias por todo su trabajo en nuestra comunidad y por estar aquí esta noche. Vamos allá a comenzar la conversación. Y para todos los que están sintonizando, como les dijo el, el concejal, pueden hacer preguntas. Este es su tiempo para hacer las preguntas o compartir también sus experiencias con la vacuna a través del chat. Uh, sus experiencias y preguntas pueden ayudar a otras familias que están sintonizando esta noche, o sea, que bien importante. Bueno, ya sabemos que este año ha sido bien difícil para muchas familias, especialmente en nuestra comunidad. Pero con la llegada de las vacunas y la distribución de las vacunas aquí en la ciudad, parece que poco a poco estamos marchando a un futuro de vuelta a la normalidad. Pero al mismo tiempo, muchas personas tienen dudas y no quieren recibir la vacuna, aunque son elegibles. La meta de esta conversación es dar a la comunidad los hechos sobre la vacuna para que puedan tomar una decisión informada. Y también vamos a hablar un poquito sobre el proceso de cómo se puede hacer una cita para la vacuna y el proceso entero. Entonces, vamos a comenzar eh, con el doctor Policar. Doctor Policar, ¿puedes comenzar dándonos como un, información general sobre las vacunas que están disponibles en nuestra comunidad y cómo funcionan? Uh, también, como hemos visto en las noticias... ¿Puedes hablar sobre los hechos, sobre lo que está pasando con las vacunas Johnson y Johnson? Como usted se imagina, esto ha aumentado las dudas y desconfianza en las vacunas en general. Entonces, eh, mientras explicas las diferencias, es importante también notar lo que está pasando con Johnson y Johnson. OK, uh, es mucho. Empezamos con las vacunas que tenemos disponible ahora. Uh, son dos, la que se llama el Pfizer y, y la Moderna. Y son las vacunas que uh, tienen lo que se llama autorización em para uso emergente por el gobierno federal. Y esto nos deja usar uh, medidas como medicinas o vacunas durante tiempo cuando hay uh, necesidad urgente y no esperar años para confirmación y, y aprobación oficial. Um, estas vacunas están disponibles ya hace cuatro meses y pico, y antes de empezar a, a vacunar a toda la gente, han hecho estudios uh, uh, con entre 20 y 40 mil personas, cada uno, y, y, y en estos estudios han visto que, que dando la vacuna baja el riesgo de estar enfermo de, del COVID-19, como el 95%. Y es un número muy, muy alto para vacunas. Sabemos que la vacuna del flu que damos cada año nunca llega a esta uh, eficaz. Entonces, tenemos suerte que estas vacunas uh, están trabajando tan buenos. Y es importante acordar que la, las cosas que midieron al principio con estas vacunas es ver qué tan eficaz son uh, um, a prevenir enfermedad de este virus. Y hay diferencia porque hay muchas personas que se infectan y no se enferman. Se llaman asintomáticos, ¿verdad? Y estos, estos estudios no midieron esto. Nomás esperaron a ver cuántas personas se ponen enfermos. Entonces, el 95% del tiempo no se enfermaron. Últimamente y, y, y por un tiempo estábamos un poquito preocupados que tal vez si no hay muchos enfermos, pero tal vez personas son infectados asintomáticos pasando a otras personas sin que sabemos. Y últimamente han hecho estudios con creo tres o cuatro miles de personas y han visto muy claramente que también los casos asintomáticos, las personas que se infectan, infectan sin tener síntomas bajó más que 80 a 90 por ciento. Entonces las vacunas son muy bien en prevenir uh, uh, la enfermedad, muy bien en prevenir cualquier infección que pueda pasar a otra persona. Y últimamente lo más importante es casi 100% previenen personas uh, enfermarse uh, hasta el nivel que llegan al hospital o peor eh, mueran. Uh, son extremadamente eficaz. Um, las dos vacunas trabajan en la misma manera, lo que se llama mRNA vacunas. Y uh, no es importante saber exactamente cómo trabajan, um, porque es un poquito complicado, pero lo que hacen es dar como un mensaje a sus células de producir una proteína para estimular su, su sistema inmune, para luchar contra el virus. Entonces, no contienen el virus de COVID, no afectan su, su cromosoma, su información genética. Nunca entran en el lugar donde usted tiene en sus células el, el comportamiento que tiene la las, uh, información genética, que es muy importante y claramente nunca quiere, nunca nadie quiere que, que se cambie o se afecte esto. Y entonces es una manera diferente, nueva, pero la tecnología de este tipo de vacuna ya está por más que 20 años. Es la primera vez que lo usaron tan, en una manera tan grande. Um, y muchas personas uh, están un poquito preocupados porque todo se, se hizo tan rápido. Tal vez no se ponen atención a los detalles, pero eso no es verdad. Se hizo tan rápido por, por evitar las cosas, um, no sé cómo explicar bien. Lo que hacen es en lugar de hacer una etapa, esperar un poquito, hacer otra etapa, chequear resultados esperar un poquito. Y cada etapa puede tomar meses y esperando meses entre cada etapa para, para llegar a un, un fin. Eh, en esta, para esta vacuna, el desarrollo se hizo más rápido. Es que el, se hicieron las etapas juntas y no esperaron, no gastaron tiempo entre las etapas. Y también la otra cosa muy, muy importante es que usualmente estos estudios se hacen sobre meses y después que se terminan, esperan unos meses para chequear todo y al fin empiecen a producir las vacunas en, en, en uh, uh, factorías. Uh, por estes, estas vacunas, al mismo tiempo que empezaron los estudios, empezaron a, a, a, a como producir la vacuna sin saber si van a ser eficaz, para no gastar tiempo después. Entonces, es muy importante saber que se hizo todo muy rápido, sí, pero con toda la seguridad que se hace en cada vacuna, cada medicina que estamos usando en este país. Um, le voy a hablar un poquito sobre el Johnson Johnson porque ustedes saben, en los últimos días hay mucha información que salió de esto. El Johnson Johnson usa una manera diferente um, de um, um, introducir la, la, el, el, um, la sustancia proteínica al cuerpo. Y usa un otro virus que no es no, un virus que no afecta a nadie, no, no, no se hace enfermo, pero se ponen esta información en el virus y infectan a personas. Y usualmente es muy efectivo, en este también era muy efectivo, um, pero al fin, desafortunadamente, hemos visto que, por ejemplo, en este país hay seis casos en los últimos tres semanas o, o meses en que personas han desarrollado lo que parece relacionado al virus una complicación seria, uh, un coágulos peligrosos. Um, como ustedes saben, en los últimos días pararon, uh, la, la, eh, eh, no están dando esta vacuna ya. Y esto me da confianza porque creo que muestra que están chequeando todo, no están dando toda la vacuna sin chequear. Y si vean algo que no, es, no está bien, están esperando. Um, y uno tiene que acordar, en este país han dado más que 6 millones de dosajes del Johnson Johnson y salieron 6 casos de esta complicación. Es muy triste. Nadie quiere que alguien se enferme o tiene complicación, pero uno tiene que acordarse, un caso en, en cada millón es un número muy, muy bajo. Um, y lo que han visto es la complicación parece que, que afecta a las personas más jóvenes. Uh, creo que todos eran 45 años o, o bajo de esto. Um, y hay una vacuna eh, que están usando en... Europa, se llama AstraZeneca, todavía no la tenemos aquí, no está aprobado aquí, pero han visto cosas semejantes allá. Uh, es el mismo tipo de vacuna que usa otro virus um, y han visto complicaciones con coágulos y lo que han hecho allá en, en Europa es solamente dan esta vacuna a personas más que 50 o 60 años porque no han visto ninguna complicación en personas más avanzadas de edad. Entonces, no estoy seguro lo que va a pasar aquí. Es desafortunadamente que, que hay estas complicaciones porque tenemos que tratar de producir lo más cantidad de vacunas posible para todos. Sí. Uh, entonces, esperando a ver. Espero, esperamos que dentro de unos días vamos a saber lo que están sugiriendo el CDC, el FDA. Okay. Um, bueno, muchísimas gracias por esa. Uh -huh. Sé que es mucha información, pero bien importante para las familias y personas de la comunidad saber eh, la tecnología, ¿no? Todo uh -huh. eh, detrás de las vacunas. Y también el, el Pfizer y Moderna todavía son vacunas ahora que están disponibles um, para las personas a hacer citas. Entonces, importante saber que todavía hay dis disponibilidad. Y si usted quiere... Uh, usted quiere tomar esta, eh, una appointment o algo así, esas vacunas todavía están um, disponibles. Um, ahora, ahora quería hablar um, eh, con Ángela y, y Jasmine sobre el proceso de, de hacer um, eh, los esfuerzos que está haciendo el Departamento de Salud para asegurar que la comunidad tiene la información sobre la di disponibilidad de las vacunas. Sí, gracias Jackie, gracias do doctor Policar, y también le quiero dar... Mil gracias al concejal Moya por, hacer acceso, o por, por traer acceso de la vacuna a nuestras comunidades, especialmente en Elmhurst. Eh, quería subrayar algo que ha dicho el doctor Policar, de que momentáneamente hay una pausa con Johnson y Johnson y estamos evaluando mucho más eh, la información que se ha distribuido según las enfermedades que se han visto. Pero quiero subrayar que es una pausa y que los casos que se han visto son muy, muy raros. Eh, y lo más importante es de que por lo menos en Estados Unidos tenemos acceso a variedad de vacunas que, como ha dicho el doctor Policar, evitan los hospitalización, eh, evitan también una enfermedad severa relacionada al COVID-19 y evitan fallecimiento y la muerte. Y estas dos vacunas están a la mano ya. Es la Pfizer y la Moderna. Es importante subrayar que también, eh, y en un momentito le dejo a mi colega Jasmine hablar, eh, es importante también subrayar de que los sistemas que están en pie de evaluar todas las vacunas están funcionando. Porque, fíjense, de los 7 millones de vacunas que se han distribuido de la Johnson Johnson, en menos, de las, en menos del mes de que se ha estado distribuyendo esta vacuna, se ha pausado para evaluarla más. Y como ha dicho el doctor Policar, en los cuatro meses que hemos tenido a la mano las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson, ya más de 200 millones de personas en Estados Unidos se han vacunado con por lo menos la primera dosis y en los cinco condados de Nueva York. Más de 5 millones de personas nos hemos vacunado. Así es de que eso nos está llevando más pronto y paso a paso a frenar esta enfermedad de COVID-19, pero tenemos que seguir al pie con los, las recomendaciones, o sea, llevar la mascarilla, como ya ha dicho el doctor Policar, eh, lavarnos las manos lo más frecuente que podamos y mantener ese distanciamiento físico de seis pies o más o dos metros o más, porque aún hay transmisión muy alta en ciertas comunidades a través de los cinco condados. Y, Josmi, no sé si quieres añadir un poquito más. No, más que nada para entender que la pausa es para coger más información. So, no sabemos, no sabemos qué pasó, qué está pasando, pero ya cuando la información está disponible es cuando vamos a, a, a decirlo si es para continuar o para lo completamente. Pero como dijiste, um, en este momento hay dos vacunas que no están en pausa y está disponible en sus manos. Y, Um, Jackie, por su pregunta sobre cómo estamos alcanzando a la comunidad, en este momento estamos alcanzando la, la comunidad a la cual el COVID-19 ha impactado en una manera más como lo, los otros y a donde la vacuna está desafortunadamente bajo. Um, so los alcanzamos en diferentes maneras, ofrecemos comunidades, conversaciones como este y también tenemos personas en la comunidad a la cual le dan la información sobre la vacuna, más como lo estamos haciendo ahora y um, vamos a decir, proveen la información sobre las vacunas y además ayudan a hacer las citas. Esas son, son maneras a la cual estamos tratando de, de, de dar la información sobre la vacuna um, y a dónde está en este momento. Y parece, perdón Jackie, parece que hubo una pregunta sobre dónde podemos acceder o ¿Dónde nuestras comunidades ahora mismo pueden acceder una cita para las vacunas? Sí, exactamente. Yo sé que hay varios, varias formas y, y diferentes eh, sitios. Entonces, si puede hablar un poquito de cómo eh, la comunidad puede acceder a la, las, las citas para las vacunas, sería bien importante para, para la comunidad saber. Me gustaría hablar un poquito sobre lo que tenemos a la mano en Amherst y le daré la oportunidad, no sé, al doctor Policar y a Jasmine también de añadir un poquito más de cómo accederla en los otros condados. Eh, pero como ha dicho el concejal Moya, de que en Amherst se ha llevado un esfuerzo bastante grande en llevar y tener y llevar acceso a la comunidad de esta vacuna. Eh, ahora mismo, a partir de este 12 de abril, o sea, este lunes pasado, eh, abrimos un, un local en Queens Mall Center que está justo, pondré el correo ya que te lo tendré que dar a, ti, da, dar a ti, de 58 56 92 calle o 92 street en Elmhurst Queens y Ahí hay bastantes, bastantes citas. Así es de que, por favor, si ustedes no pueden acceder a una cita a la vacuna moderna, que ya está a la mano y la tenemos allí, eh, pueden contactarme directamente al 646-531-5053. También pueden pasar por allí, porque allí mismo estamos haciendo las citas para nuestras comunidades. Porque sabemos de que muchas barreras han Nuestras comunidades han tenido muchas barreras en acceder a esas citas. Una, la tecnología o no tener acceso a la tecnología. Dos, el lenguaje. Y tres, porque ha sido muy complicado verdaderamente uh, acceder a una cita en línea o al llamar al número que tenemos accesible a través de toda la ciudad. Así es de que, por favor, les invito a que lleguen directamente a ese local para que se les haga una cita, ya sea ese día o para un día eh, muy cercano en esta semana o la semana que entra. ¿Y quién en este momento es, eh, es elegible para las vacunas? O sea, ¿quién puede eh, hacer una poema en este momento de Moderna y Pfizer? Todas las personas ah. que tienen 16 años o más. Todas las personas que tienen 16 años o más están um, elegibles para recibir la vacuna. Perfecto. Y cuando las personas pueden llegar a hacer la cita, ¿qué tienen que traer? Uh, ¿Qué información se le va a pedir? Uh, oímos lo que dijo el concejal de que es, es gratis la vacuna, ¿verdad? O sea, ¿qué información eh, debo traer? ¿Necesito un ID? ¿Qué me van a pedir cuando voy a, a, a la acuadme para la vacuna? Yo puedo responder ah. si quieres. Eh, eh. Pueden traer, bueno, eh, solamente para aumentar un poquito lo que ya dijo Jasmine, de que toda persona, totalmente eh, tiene Jasmine la razón, de que toda persona de 16 años en adelante puede tener acceso a la vacuna. de Pero es importante también distinguir de que para los, para los jóvenes de edad de 16 a 17 años, 16 y 17 años, solamente pueden recibir la vacuna Pfizer. Eh, después de los 18 años en adelante, toda persona puede recibir ambas de Moderna y, y Pfizer. Eh, ahora, por lo de hablar de, eh, ya se me olvidó Jackie, de, de que, oh, elegibil, elegibilidad. Eh, para personas eh, tienen que, si viven, radican uh, o trabajan o estudian, eh, en los cinco condados, en uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York, eh, son elegibles para recibir la vacuna y qué tipo de información deben presentar. Es un, un ID que, te, que lleve su nombre y su edad. Eh, si la persona no tiene un ID que lleve la foto y el nombre, hemos, estamos aceptando también eh, algo que verifique tal vez de un consulado, tal vez de una organización eh, sin lucro, que básicamente verifique la residencia, o sea, dónde vive el domicilio y la edad. No sé si otros lugares, tal vez el doctor Policar puede hablar un poquito sobre los hospitales H&H si tienen otro tipo de, de requerimiento. Um, uh, una cosa es que las personas que tienen 16 y 17 años tienen que tener el permiso de sus padres. Um, y lo, no soy muy seguro, pero creo que en Elmhurst solamente necesita identificación y algo con su dirección. Puede ser algo que reciben en el correo y, y ya, no necesita ninguna otra cosa. Perfecto. Entonces, um, ¿Cuáles son los sitios donde puedo ir a buscar a dónde hay citas eh, disponibles eh, en este momento, Jasmine? Sí, puedes ir a través de la página de Ray um, y lo podemos poner en el chat también, es el y allí puedes poner su código postal y le van a dar una lista de lugares más cercanos a usted. Pero también, si no, no puedes ir a la computadora, puedes llamar al número 877-829-4692, donde puedes hacer la cita por el teléfono. Y también vamos a poner el número de teléfono en el chat. Um, y no es necesario de hacer su cita a donde vives. Si hay una cita disponible en otro condado, puedes ir a, allí también. So, entre la página y también en el teléfono, te van a dar la información de la cita disponible más si sí, sí, es hoy, mañana, lo que es más disponible, um, pero lo puedes hacer donde vives o si lo quieres hacer a otro condado. Um, Ofrecemos. Um, Angela, ya te doy la información del el Elmhurst, el hogar de Elmhurst, porque allí puedes ir en persona. Si hay si disponible, te lo pueden dar en ese momento o lo pueden hacer una cita por otro día. So, hay diferentes maneras. Lo puedes ir persona de ese lugar, Puedes llamar o entre la página de rey a la cual lo puedes hacer. Um, Diendo su información. Perfecto. Uh, vamos a hablar eh, después de recibir la vacuna, ¿no? Vamos vamos a decir, hice mi, mi cita, eh, llegué, eh, me dieron eh, mis vacunas. Eh, doctor Policar, ¿puedes hablar un poquito de los efectos secundarios um, que, que son los lo más comunes con las vacunas? Sí, uh, la mayoría de personas que reciben las vacunas no tienen ningún efecto malo. Um, hay bastantes personas que tienen reacciones leves, por ejemplo, dolor en el sitio donde tuvo la vacuna, uh, malestar, fatiga por un día, a veces escalofríos, pero la mayoría de estos uh, son por un día o dos días lo más. Um, eh, eh, hay un poquito de información que sugiere en las vacunas que requiere dos uh, uh, dosajes. La segunda puede causar un poquito más complicación, no, no complicación, pero un, un poquito más uh, reacción más frecuente que la primera. Pero todavía la mayoría de personas, uh, además de la primera la segunda, también no tienen problemas. Muy raramente, uh, entre... Tres a cinco por cada millón. Puede tener una reacción uh, severa, inmediatamente, alérgico. Otra vez es muy, muy raro. Y es algo que se puede tratar. Es muy importante saber que cuando vaya para la vacuna, después de vacunarle le van a decir esperar unos 15 a 30 minutos para observación. En cada sitio hay, hay médicos, enfermeras, hay medicinas en caso que alguna persona tiene alguna reacción um, y hay que acordar este número. Uh, si decimos cinco lo más en cada millón es uno en 200,000. mil y si puede tratar y la mayoría de personas se van a la casa después. Uno siempre tiene que acordar el riesgo de no tener la vacuna. Um, es, you know, el peligro de COVID-19 sabemos muy bien, especialmente en esta comunidad, con lo que pasó el año pasado. Y si uno vea, por ejemplo, el riesgo de, de, de uh, fallecer, fallece, en uh, un accidente de carro es como uno en 50 mil. O en un avión es uno en 180 mil. Y estamos viendo que, mira, usted va a entrar en un carro, va a ir en la calle porque el riesgo es muy poco y no puede estar en la casa todo el tiempo esperando y, y preocupándose de esas cosas. Y tiene que pensar un poquito, o, o creo que es bueno pensar un poquito así cuando hablan del, de la vacuna. No tener la vacuna le deja el riesgo de tener la enfermedad que probablemente es mucho más peligroso de tener la vacuna. Muchísimas gracias por eso. Eh, tenemos una, una pregunta en el chat. Uh, están preguntando que si después que se hace la prueba, ¿cuándo se recomienda ponerse la vacuna? O sea, si necesitan esperar o creo que están tratando de, entre las dos cosas, a ver si me hice la prueba, ¿cuándo me puedo vacunar? Eh, doctor Policar, ¿estás en…? <risa> No, no estoy seguro que entendí muy bien. ¿Quieren saber si tiene que esperar después de enfermarse con el COVID? ¿Es eso? Um, no, no es necesario esperar. Uh, una vez que uno se siente bien o ya pasó como 10 días y no tiene fiebre, uh, lo importante es que usted no va a ir a infectar a otra persona. Entonces, una vez que pasa de este tiempo de um, estar, en la, en, estar en la cuarentena, uh, usted puede salir y, y tener la vacuna. Um, ya, yeah, No hay necesidad de esperar. Nada más quiero venir que sabemos la información al principio que dijimos que tenías que esperar 90 días, pero eso fue al principio, que no teníamos tantas vacunas. Ahora, como el doctor dijo, es esperar los días a, a 14 días, um, asegurarse que um, no, no tienes la enfermedad y puedes ir a hacer su cita, pero también no es necesario de ser un examen para tener la vacuna. Y eso es lo que quiero decir, no es necesario. Si no estás enfermo, no, no tienes preocupaciones, lo puedes hacer en cualquier momento. No, no es necesario hacer el examen para coger la vacuna. Y eso es lo que quiero decir también, por, por si acaso, si la pregunta estaba diciendo eso también. Perfecto. Y, y también después de ponerse la vacuna, creo que es también importante, el concejal también estaba hablando un poquito sobre eso. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿cómo me debo comportar? Puedo tener una, una fiesta con muchas personas, ya que se está acercando a verano, ¿verdad? Muchas más personas que están en las calles, um, las familias se creen, se quieren reunir, ¿verdad? Ya después de no poder hacerlo por tanto tiempo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Tengo, ¿Me tengo que poner la máscara todavía? Um, ¿Cuáles son las reglas? Quizás doctor eh, Dr. Policar y Ángela puede hablar sobre esto. ¿Cómo me debo comportar ya después de ponerme la vacuna? Ángela, si ¿sí quieres comenzar. Sí, y luego le doy el paso al doctor Policar. Es muy importante pregunta. Eh, entre más personas se vacunen, más eh, empezamos a cambiar eh, lo, las recomendaciones. Pero aún no tenemos suficiente de nuestra población vacunada para dar o cambiar de inmediato las recomendaciones que ya tenemos al pie. O sea, de llevar la mascarilla. Y ahora, como la tenemos de la recomendación de llevarla doble, justo como la tengo aquí, una desechable que ajuste a la cara. Y luego, después de, de la desechable, arriba de la desechable, una de doble tela eh, porque, la transmisión sigue y como también tenemos nuevos variantes, es muy importante aún después de ser vacunados, de recibir sus dos dosis de vacunas, o sea, Pfizer, su primera dosis y luego su segunda dosis de 21 a 42 días después, su segunda dosis de Pfizer o su primera dosis de Moderna y de 28 a 42 días después, su segunda dosis de Moderna. Y aún así esperar dos semanas y después de esas dos semanas seguir con las recomendaciones. Especialmente si va a estar en lugares públicos donde hay mucha, mucha gente. No podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir al pie con las recomendaciones. La vacuna es solamente una herramienta más de las que ya conocemos. Uh, no sé si lo puede decir mejor que usted, lo dije, Ángela. Um, estamos tan cerca, tenemos tanto esperanza que podemos ver, tal vez no el fin de pandémico, pero ver a un lugar, un tiempo que sí si puede salir, podemos salir y, y juntar con otra persona sin preocuparnos. Pero todavía no estamos en esta etapa de la uh, pandémico. Es, um, Todavía, como dijo antes, hay, hay demasiados nuevos uh, casos y nuevas infecciones y, y hay las variantes que tal vez son más fáciles a pasar a otra persona y hacen a personas más enfermos. Estamos, estamos viendo en el, en el hospital lo que están viendo en todo el, el, el uh, país, que las personas ahora que están enfermándose son más jóvenes, Muchas no tienen diabetes ni otros riesgos, entonces hay un cambio en esta enfermedad y si no, está, si no tenemos precauciones es posible que vamos a empeorar otra vez. Y, um, creo que las personas que viven en nuestra comunidad y hemos visto el horror de, de lo que pasó el año pasado, es difícil, creo que va a ser muy difícil para nosotros dejar las máscaras. Um, pero por ahora creo que es demasiado temprano. No mucho más, pero por un tiempo más es muy importante seguir estas cosas. Sí, estamos en una carrera tan, tan cercana a... a está el virus y los variantes del virus y nuestra carrera de ser humano. Eh, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino que globalmente. Y esta carrera casi va tope a tope eh, con el virus y nuestra humanidad. Y como ha dicho el doctor Policar, es que no podemos ahora mismo bajar esa guardia, aunque se viene el verano eh, tan lindo que es aquí en la ciudad de Nueva York y ya sabemos de que hemos extrañado tanto llevar esa comunidad como nosotros queremos o nos gusta celebrar, no solamente nuestros latinos, nuestra comunidad hispana, sino que toda toda comunidad, nosotros deseamos y gozamos estar eh, en comunidad, y pero aún no. Todavía no. Muy importante y, y esto es como un maratón, ¿verdad? Vamos a seguir siguiendo con las reglas uh, para asegurar que podemos llegar sí, a ese, a ese futuro, futuro de vuelta a la normalidad. Eh, tenemos otra pregunta aquí en el chat que creo que también es muy importante. Están preguntando si, si una persona se enferma, o sea, si, si yo me enfermo del de COVID y ya yo tenía una cita para ponerme la vacuna. ¿Debería cancelar el apoyo o ¿no? debería seguir y ponerse la vacuna? Um, creo, eso es fácil para mí. Creo que es muy importante. Yo he visto estas cosas ha pasado y es, es triste y difícil, pero hay que cancelar. Uh, hay que acordar cómo, cómo usted uh, quería que otra persona haga. Si, si va a estar expuesto. Nadie quiere que uno pase en un lugar y, y pasa la enfermedad a otra persona. Si uno tiene uh, algún síntoma, mejor hacer, hacer la prueba, pero también al mismo tiempo, eh, si, con la prueba o sin la prueba, es mejor esperar y tratar otra vez. Creo que de lo que hemos visto ahora, va a ser más y más fácil de conseguir un, una cita para la Uh, la vacuna entonces no hay necesidad de, de hacer eso es uh, muy importante a proteger a otros gracias sí muy muy importante eh, y esa pregunta también bien importante porque cuando uno le le den la cita quieren ir y ponerse la vacuna pero eh, bueno es, es bueno saber y, y protegerse y proteger a los demás también eh, en, en la comunidad Uh, ¿Podemos hablar un poquito sobre, sobre los recursos que hay um, de parte de la ciudad? Quizás, Jasmine, puedes hablar un poquito de esto porque esto es una, una enfermedad, ¿verdad? Pero también esto es de largo plazo. Va, van a haber diferentes efectos, no solamente físicos quizás, pero también de la salud mental, um, especialmente en nuestra comunidad que ha sufrido tanto. ¿Cuáles recursos hay? de parte de la ciudad para, para personas en, en el largo plazo. O sea, no necesariamente las citas, pero viendo al futuro. Pues, deseo de hablar más del el afecto generalmente y más de nada sobre nosotros bienestar, incluyendo el físico, pero también el mental. Y como dijiste, si sí hay recursos que uno puede obtener, um, si costo alguno, um, pero quiero también decir, mientras estoy hablando de los recursos, para darles como un mensaje de apoyo. Um, no teman de tener preocupaciones um, porque no están solos, muchas cosas han pasado y lo que, lo que digo es para obtener ayuda extra te puede ayudar a vivir mejor y de diferentes maneras. Solo que quiero, um, y lo vamos a poner en el chat también, hay recursos um, de su salud mental incluyendo el New York City Well, a donde puede obtener apoyo de salud mental y eso está disponible 24 horas al día. También hay el New York Project de Hope, a donde puedes obtener ayuda también um, mental, pero sobre el impacto específicamente de salud uh, debido al COVID-19. Y esos son dos recursos disponibles a la mano y son ampliativos um, um, porque entendemos que. Estamos hablando de la vacuna y eso es para su bienestar físico, pero tenemos también que recordarnos que hay el impacto a la cual fue a nuestra salud mental y aquí son unos de muchos recursos a la cual puedes hablar con alguien, puedes hablar con, con una persona o, es, o si es una cons um, consejera um, para ayudarte para sobrevivir eso también. Y no sé si Angela puedes hablar más de otros recursos que están disponibles, pero para este mensaje es más los recursos para su salud mental. Y eso es igualmente importante. No sé si Ángela querías añadir algo de eso. No, exactamente oh. lo que ha dicho Jasmine, de que el impacto es físico, yo sé que una enfermedad física, una infección, eh, pero también está nuestra salud emocional. Y es muy importante, si no lo podemos hacer por uno mismo, por lo menos hagámoslo, por un ser querido, por un vecino, porque todos llevamos un duelo general. Eso siempre lo he dicho, de que un duelo general que ha impactado cada esquina eh, de nuestra vida. Sí, bien importante. Um, otra pregunta eh, que también es algo que está como en las noticias, las personas se están oyendo de estos diferentes variantes que están, existen en diferentes países, aquí también en los Estados Unidos. Y muchas personas quieren saber o tienen la pregunta de que la vacuna que me estoy poniendo hoy, ¿me va a proteger contra esas variantes? ¿O cómo uno puede pensar de, de que sí debería tomarse la vacuna ahora mientras el covid o sea, cambia como los virus hacen, ¿verdad? Uh, en el mundo. Uh, ¿Me puede proteger las vacunas de hoy? Doctor Porical, quizá puede comenzar. Um, hasta ahora tenemos suerte que eh, todos los variantes que hemos visto en este país y en otras, todavía uh, la vacuna proteja sobre estos. Uh, sabemos uh, que, mira, la evolución... Es, es, es en el, el lado, o, o prefiere el virus, ¿verdad? El virus va a replicar lo más puede, posible que puede para producir un virus mejor, que puede sobrevivir todo. Entonces, lo más tiempo que, eh, y la más personas que se infectan, lo más probabilidad que vamos a tener un variante en el futuro que tal vez estés, estas vacunas no, no cubren o no protejan. Pero hasta ahora, como dije, tenemos suerte que sí. Y creo que esto nos da un poquito más como prisa, que es muy importante que lo más personas se vacunen posible para prevenir que este virus uh, se, se cambie en una manera que, es, que va a evitar los efectos de las vacunas. Gracias. Ángela, uh, querías hablar un poquito sobre las medidas que, que tiene no solamente la ciudad, pero en, en el país para asegurar um, que la distribución y las vacunas y todo es, es, es bien seguro y, y sé que están colectando uh, diferentes información para saber cómo las vacunas hacen después del tiempo, uh, pero para las personas que todavía tienen dudas o no saben, eh, ¿puede hablar un poquito del proceso de, de cómo están viendo todo y monitoreando todo? Absolutamente, y doctor Policar y Jasmine, algo que no diga o oh, se me olvide decir, por favor. Eh, sí, gracias, Jackie. Es una, es una pregunta que siempre se hace en términos de cómo podemos estar seguros, nuestra comunidad, cómo podemos estar seguros de que la vacuna, no importa cuál, es segura. Y tenemos testamento a la mano por lo que acaba de pasar con la Johnson Johnson, eh, pero... Antes de llevar, llegar a ese punto, es importante también reconocer que hay muchos niveles de evaluación que siguen desde ese primer día que se dio eh, la oportunidad de tener acceso a la vacuna, por lo menos en Estados Unidos. Y recuerden que esta es una colaboración mundial. No somos el único país que está llevando a cabo esta distribución de la vacuna, ni... Eh, la evaluación de estas vacunas. Esta información se comparte con muchos países, pero hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos niveles de, de evaluación que se lleva eh, primeramente por la industria, la industria que, que produció esta vacuna de Pfizer Moderna y de Johnson y Johnson. Y luego uh, también hay eh, eh, lugares o nivel de evaluación que es independientemente del los farmacéuticos y una evaluación en paralelo del gobierno federal y de muchos otros lugares, justo también de nuestros eh, centros de salud pública que están en todos los estados aquí en el país de Estados Unidos. Así es de que todo esto, todo esto se está llevando paralela, paralelamente o a la misma vez para asegurar que nuestra población que está recibiendo la vacuna, está siempre segura y que su salud sigue segura. Eh, ahora, estos niveles se están pasando de diario. Eh, hay algo que se llama una eh, eh, surveillance passive, eh, no importa mucho el nombre, sino que de diario se lleva a cabo eh, este tipo de evaluación donde todo médico o todo centro médico debe de reportar una reacción adversa. Eh, que se lleva a cabo a través de todos Estados Unidos y eso a, la, a lo diario se está evaluando y fue ese sistema mismo de alerta que indicó llevar a cabo esta pausa, no solamente para evaluar la vacuna de Johnson y Johnson, sino que también esta pausa para decirle, doctor Policar, por favor, corrígeme, eh, para, para llevar este mensaje a nuestros doctores y a nuestros centros de salud para decir, ojo, se está llevando a cabo esto, lo estamos viendo en nuestra población, es importante determinar cuáles son los síntomas que uno debe de estar al tanto después de haber recibido esta vacuna. Esos sistemas son los que están funcionando en nuestro país y son los que están funcionando ahora mismo en esta ciudad. Eso debe de llevar para todos nosotros un nivel de confianza y un nivel de calma y lo más importante es de que no solamente tenemos esa vacuna, sino que tenemos otras dos, la Moderna y la Pfizer, que por, por lo menos ahora podemos llevar y ya efectuar, oh, per, perdón, y ya de una vez hacer una cita. Y ese es un privilegio muy grande que tenemos en Estados Unidos y tenemos en esta ciudad, en la ciudad de Nueva York, doctor. Uh, estoy de acuerdo con todo, que, uh, todo lo que dijo y, y voy a decir, estoy, haciendo, uh, estoy trabajando en este lugar más que 30 años y um, en, la, en el lugar donde estoy estamos, tenemos relaciones con el Departamento de Salud de Nueva York muy frecuentemente. Y no sé si las personas saben que este departamento es uno de los mejores en el país y tal vez en el mundo. Y no es exageración. Um, tenemos comunicaciones con cualquier problema. Rápidamente sabemos por un email o por un, una uh, uh, cosa educacional, uh, por el video, por Zoom o por el WebEx. Y uh, están chequeando todas las variantes muy frecuentemente en Nueva York y, y, y creo que, por ejemplo, creo que por la, uh, la pandemia de la SIDA, que también ocurrió con, con un, un gran impacto en Nueva York, um, hemos aprendido cómo cómo hacer en estas tipos de situaciones, ¿Qué, qué tipo de información y comunicación y relación tenemos que tener con, entre médicos y pro, personas que están en, uh, en la salud pública. Entonces es algo muy positivo. Gracias. Eh, ya casi eh, estamos fuera de tiempo, pero para, eh, quería terminar con esto. Con, si sí, todavía hay familias o personas que están ahí que todavía tienen dudas y están tratando de determinar si esto es algo que deben recibir eh, para cada uno de ustedes, ¿cómo usted, o sea, ¿cuál sería el mensaje central o principal que usted eh, le, le, le quiere decir a esas personas que todavía tienen dudas eh, en este momento sobre la vacuna? Eh, Jasmine eh, voy a comenzar contigo pues lo que puedes decir es de no tener confianza eso está bien si necesitas tiempo para toda la información es tu derecho y la información está tenemos nuestra página de departamento de salud también tenemos conversaciones a sí mismo, Puedes ir a los lugares a los cuales están dando las citas y puedes hablar con personas allí también. Y Angela puede hablar de eso, que si tienes preguntas podemos hablar también. So, lo que puedes decir es, el, el, la decisión es tuya completamente, um, pero la información también está allí. Y lo que quiero decir también es que tener cuidado a donde está cogiendo la información. Solo le recomiendo el Departamento de Salud, el CDC. Esos son lugares a los cuales le dan información porque el estudio está allí. Y lo que quiero decir y dejarlo allí es que nosotros estamos aquí, somos seres humanos también. Y eso fue la manera a la cual, yo misma cogí la, va la vacuna, so, está trabajando de, de, de, de tratamiento de salud no fue suficiente, pero también para ver okay, qué es lo que pasó, qué es lo el sistema que están puesto ya y y más que nada lo puedo hacer y enseñar a mi familia mira estoy bien, <risa> um, soy ya cuando tú decides que estás bien y lo coges hablando con todo el mundo también y Hablando de esa experiencia también porque la información mal está y la información bien correcta están también. Ángela. Eh, sí, gracias Jackie. Casi, bueno, todo lo que dijo Jasmine, lo único que quiero decir es, por favor, ahí los espero, en Queen Center Mall, eh, donde estaba el Models, parece que... Puedo decir Quincentromont, pero tal vez la persona se ubica más con el, el Models, vayan directamente allí, allí búsquenme, estoy allí los seis días de la semana, de lunes a sábado, eh, para darles su cita. Y no lo piensen mucho, así es de que tienen solamente, les doy 24 horas, de tarea les doy 24 horas para que determinen si ya mañana justo quieren eh, colocarse la vacuna moderna, ahí los esperamos, mil gracias. Uh, ¿Qué más le puedo decir? Uh, solamente que creo que es importante que todos somos campeones, champions, uh, de la vacuna, en que si, si uh, preguntamos a muchas personas si están listos o no están listos, hay muchas que no están seguros, casi listos, pero no tanto, pero una vez que oigan que su familiares o personas que trabajan o, o personas en la iglesia o alguna personal que tiene confianza, una vez que oigan esto, es mucho más frecuente que si van a ir y, y conseguir. Entonces, creo que todos nosotros tenemos que seguir estar campeones para eso. Bueno, gracias a, a todos. Eh, por estar aquí esta noche y muchísimas gracias a nuestros expertos, aquí estimados, panelistas, para toda la información que nos han provisto y todo lo que están haciendo eh, para la comunidad. Um, un recordatorio a las familias que pueden visitar a nuestra página de eventos para ver el calendario completo de talleres, y eventos para obtener más información eh, sobre el programa de ahorros para la universidad y también eventos um, como este para brindar información y recur recursos que pueden ser útiles para ustedes y su familia. Y recordar que aunque la pandemia nos ha presentado con unos tiempos si sí, bien difíciles, hay pasos que pueden tomar ahora para apoyar el futuro educativo de sus hijos. Si no has completado los pasos principales de nuestro programa y quieres más información sobre las cuentas de Beca en NYC, por favor llámenos al 833-543-7473. Muy buenas noches a todos y nos veremos el próximo mes. Muchas gracias y buenas noches. Adiós, mil gracias a todos. Hasta luego, gracias.